En este vídeo mostraremos algunos tips de profesores de la Universidad de Navarra. Profundización de las materias Una de las actividades de la asignatura Cuidados Paliativos en la Facultad de Enfermería se realiza en el museo. Para comprender a los pacientes y que identifiquen el impacto que les produce su cuidado, la profesora Ana Carvajal considera una buena técnica que los alumnos contemplen obras de arte. Una de las obras que más ayuda a los estudiantes es Sin Título, de Marc Rozco, perteneciente a la colección del Museo Universidad de Navarra. Pero también viven esta experiencia a través de cuadros de exposiciones temporales, como la de Vic Muniz, expuesta a este curso, donde el autor realiza con materiales que son desperdicios grandes creaciones artísticas. La evaluación de la sesión-coloquio con los diferentes profesionales consiste en la entrega de una creación artística donde cada alumno expresa dibujando los aspectos clave y las aptitudes que necesitan adquirir para trabajar en equipo. Bosch es un defensor del concepto intradisciplinariedad. La intradisciplinariedad implica que los profesores se conozcan entre sí, que basculen las cargas de trabajo sobre el alumno. Educar no es una suma de profesores que imparten una suma de materias de forma estanca. La coherencia en la docencia y las referencias de una asignatura hacia los conocimientos adquiridos en la otra facilitan la comprensión real de los conceptos. Todo guarda relación. Los avances en una materia facilitarán el aprendizaje de otras que conviven en el mismo curso. Su asignatura, latín 3, se relaciona especialmente con latín 1 y 2, con derecho matrimonial canónico, praxis judicial y derecho procesal. Entendiendo una materia comprendes mejor las otras. Estas asignaturas se presentan al alumno bajo una misma estructura y esto facilita mucho el trabajo al alumno un ensayo literario sobre la asignatura. Este es el examen final, escrito en clase o desde casa. Eso da igual. Que los alumnos asimilen y hagan propios los contenidos de la materia es lo más importante para el profesor Juan Carlos Molero. Economía pública se imparte a alumnos de cursos avanzados en tercero, cuarto y quinto. Gracias a la edad del alumnado y al tipo de contenidos de la asignatura, es posible examinarles por medio de una crítica o ensayo. Pero para poder pedir al alumno un texto crítico y una interpretación personal de la asignatura, se ha necesitado experimentar previamente una dinámica especial en clase. Atrás quedan las lecciones magistrales unidireccionales. El profesor molero construye con sus alumnos un lego lleno de piezas didácticas, todas variadas pero que van encajando.